El análisis de Fourier se compone principalmente por la serie y la transformada de Fourier. Pero para poder comenzar vamos a definir primero qué es una señal o cuál, cuál es la definición de señal que se ajusta a este contexto, porque la radio tiene 19 definiciones para esta palabra. Básicamente lo que nosotros entendemos como señal es la variación de una magnitud que contiene información. Esa magnitud la podemos ver como valores de amplitud y esos valores de amplitud van a ir cambiando con respecto al tiempo. Dependiendo de cómo ocurran esos cambios o la secuencialidad de esos cambios, bueno, vamos a definir dos tipos de señales. La primera señal es la señal de tiempo continuo en la que no hay interrupciones en el tiempo y los valores se suceden de forma continua. Mientras que la señal de tiempo discreto son aquellas en donde se presentan discontinuidades en los valores con respecto al tiempo. Vamos a tener una serie de saltos. Todas las señales digitales son señales de tiempo discreto. Bien, entonces con lo, lo que hacemos con el análisis de Fourier es tomar esa señal en el dominio del tiempo y encontrarle una representación en el dominio de la frecuencia. Esa representación es bionívoca, eso quiere decir que una señal en el tiempo solo tiene una representación en el dominio de la frecuencia, es una pareja monógama. Esa, esa señal en el dominio de la frecuencia solamente está asociada a una señal en el dominio del tiempo. Piénsenlo como si la señal en el dominio del tiempo fuera una receta o un plato ya terminado, es la perspectiva del producto, puede ser una canción, si quieren, ya está terminado, mientras que con el dominio de la frecuencia lo que vamos a analizar es qué es lo que, a ese, es lo que compone a ese producto terminado, entonces en el caso de la receta vamos a tener todos los ingredientes separados y en las proporciones adecuadas para poder generar el plato y en el caso de la canción lo que estaríamos viendo son las notas musicales que componen esa, esa melodía que estamos escuchando. Los ingredientes que se utilizan en el análisis de Fourier son el seno y el coseno. Estos nos permiten generar un círculo que fue demostrado por Euler en su famosa ecuación, pero el uso de círculos concéntricos para representar una señal no se le ocurrió únicamente a Fourier. De hecho, se le había ocurrido con antelación a Ptolomeo, que él utilizó círculos concéntricos para defender su teoría geocentrista. Entonces, lo que nos estaba diciendo tanto Fourier como Romeo es que podemos utilizar una serie de círculos concéntricos para poder representar cualquier señal periódica. Ahí lo vemos como alguien se tomó el tiempo de calcular cuáles eran los círculos concéntricos necesarios para poder dibujar a Homero Simpson y demostró que si lo dejamos infinitamente, pues esa, ese, ese conjunto de círculos van a estar dibujando esa cara de Homero Simpson. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo todo este análisis de Fourier es que nosotros podemos empezar a jugar y a combinar de diferentes formas estas, estas señales sinusoidales para generar funciones o, o señales en el dominio del tiempo. Dependiendo de cómo las combinemos, pues va a ser una señal diferente. Miren que en, este, en, en los dos casos anteriores he, he mostrado señales periódicas. Esto se debe a que el seno y el coseno son señales periódicas y de duración infinita. Es decir, que la serie es la parte fundamental del análisis de Fourier. Y el análisis de señales no periódicas, es decir, que su comportamiento no se repite en el tiempo se hace como una extensión a la serie de Fourier. Esa es la transformada que viene después. Lo primero y lo que fundamenta todo es la serie de Fourier, en donde aquí en este GIF estamos viendo un ejemplo. ¿Por qué es importante este análisis de Fourier? Porque nosotros en los sistemas de comunicaciones vamos a tener un canal y ese canal puede estar limitado o puede afectar de forma diferente a la frecuencia. Entonces yo voy a necesitar, por ejemplo, que este sea el conjunto de frecuencias de mi señal Puede que yo lo necesite mover o puede que yo lo necesite recortar. Necesito saber cuándo lo puedo recortar porque puede que algunas componentes sean demasiado importantes y afecten mucho eh, la señal en el dominio del tiempo si yo las llego a quitar. Es por eso que es tan importante el análisis de Fourier para las comunicaciones o para las telecomunicaciones. Muchas gracias.